¡Mi ¿Qué? Se está <risa> acabando el evento. ¡Cóstate lo lo que <risa> queda! Hola, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal compis? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y bueno, hoy les traigo un truco que les va a permitir pasar este evento muy rápido. Que consigan esta última arma, esta que está acá. Bastante rápido la verdad es que yo estuve jugando esta mañana porque no pude jugar ayer Y la conseguí en una horita, una hora y media o dos a lo mucho Así que es un buen promedio para conseguir una arma tan buena como esta Que ya alerta de spoiler es bastante buena En un rato les traeré la review Dicho esto pasemos a los trucos para pasar este evento muy rápido Bueno, compis, el primer tip es que estas últimas dos semanas son solo de espadas. No vayan a usar arcos porque eso no les va a servir de nada. Hacerse los Robin Hood no les va a servir de nada. Y bueno, ya sé que mucha gente ya sabe esto. Pero en lo que estaba en el evento vi a muchos, muchos, de verdad, muchos que no usaban eh, no usaban espadas, usaban puro arco, usaban otra arma. Y yo como, pero por favor, usa el arma que es. Ese sería el primer truco. Y lo segundo que hay que decir es que entre menos maten, más van a ganar. Más rápido van a completar este evento. Simplemente este evento es de... Es de... Darle a esos barriles y conseguir puntos No es de matar chicos Así que entre menos maten Más rápido van a conseguir este evento Y más con este truco que viene a continuación Que va a dejar que ustedes solo... Vayan a reventar los barriles esos sin necesidad de matar a nadie. Y bueno chicos, este es el tercer truco. La verdad es que los tips de antes eh, fueron pura pendejada. La verdad es que no se comparan con este último que la dejé para el final. Porque quiero esconderle un poquito. Los que se quedaron hasta el final son algo privilegiados. Y los que no vieron el video completo. Pues ya que se perdieron esta mega oportunidad así que bueno este tercer truco consiste básicamente en convertirnos en inmortales El... Tú eres hoy, ¿oíste, viejo? Y por esto mismo era que quería dejar este truco de último Porque imagínense todos inmortales en el multijugador De pronto alguien se pone a abusar de esto Y comienza la toxicidad en respawn Así que mejor es dejarlo un poco oculto Pero bueno el truco ya lo he enseñado muchas veces en este canal Bueno de hecho solo una vez Pero bueno les dejaré el video por acá arriba en una tarjeta Para que vayan a verlo porque la verdad es que me da algo de pereza volverles a explicar. Así que ya tengo ese video. Mejor se los explica mi yo del pasado ahí. Así que sí, ya saben. Eh, ahí en el video ya les digo que tienen que usar esto bien. Nada de matar a gente a lo loco. Porque no está bien, no está bien amigos. Por último recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que no usen este bug, este truco. Eh, indebidamente no maten a nadie Y pues igualmente si se ponen a matar a lo loco o si ven que alguien está abusando de esto Ahí en el mismo video les, les dije cómo acabar con esa gente que está abusando de este truco Así que nada eso ya sería todo Espero que les sirva este video Espero que les sirva el video que les dejo en el primer comentario Y les dejen la tarjeta hace un rato Así que nada, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle un like, suscríbanse y todo eso. Así que nada, un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.